Hay que saber a quién contárselo. Sí, hay que saber. Sí, sí, el proceso de apertura no es, es un proceso eh, sencillo. Bueno, ya estamos en vivo, yo ya habilité justo son las 8. Voy a intentar poner, pero sí, cuando eh, nosotros nos abrimos frente a, eh, a nuestra problemática intentamos o tratamos de hacerlo con personas de mucha confianza. No es con cualquier persona que tenemos que... Ya, aparte a su ella, por ejemplo, que ha perdido su padre, la ¿no? gente tiene que tener la, la preparación y la, la unión contigo para contestarlo. Si no, vas a hacer algo de ver con nadie, puedes perder unión con la iglesia para contestar cualquier cosa, y que cualquier cosa la me está escuchando. Sí, sí, es, es verdad que por eso tenemos este programas especiales y tenemos eh, áreas especiales específicas para tratar de brindar una ayuda mucho más direccionada y, y no, no perder eh, la objetividad en lo que va sucediendo. Bueno, somos especialistas en dar vueltas, y vueltas. Este, a veces cuando miramos un poco la, la historia bíblica nos sorprendemos de lo que pasó con, eh, con el pueblo de Israel que estuvo 40 años dando vueltas en el desierto y decimos, pero ¿por qué? Bueno, nosotros tenemos situaciones parecidas. voy a intentar poner, pero acá ya está, ya ya está saliendo acá. Eh, entonces, eh, todo eso que nos pasa tenemos que, que, que trabajarlo. Y bueno, este, acá tenemos la Casa de la Mujer, tenemos el Bremas de Recuperación, tenemos Sanidad Interior. Eh, todo esto nos ayuda a eh, ir enfrentando nuestras situaciones. Bueno, yo voy a intentar... Espérenme que siempre me, me, se me traba acá. Esta computadorita es muy limitada y no me permite... De copiar y pegar, así que lo estoy tratando de hacer en vivo, acá estamos en el evento, a ver. Bueno, acá no... lo bueno es que está saliendo bien, eso es lo bueno, y lo otro bueno es que este intentaré este, sacar acá la, la publicación, a ver, yo pongo me gusta, pero no, no es me gusta lo que quiero. Yo quiero copiar el link desde mi teléfono y transmitirlo o pasarlo al grupo de WhatsApp. Si alguno lo puede hacer, si me ayuda alguien, de, de, si lo saben hacer en realidad, porque yo lo estuve haciendo, pero ahora se me está trabando. A ver, acá está, ya, ya, ahí lo encontré. Copié el enlace. Sí, ya está en vivo, ya estamos en vivo copié el enlace y ahora me voy a crecimiento y ya los estoy compartiendo. Ahora sí. Porque resulta ser que la tecnología me encanta, pero no soy del todo ducho con... Sobre todo con el teléfono, con la computadora sí. Pero con el teléfono me cuesta más porque lo ocupo solamente para, para algunas cosas el teléfono. Y cuando... En este caso, esta computadorita, como ya les expliqué, es bastante limitada, pero me sirve para transmitir, y eso sí. está buenísimo. Bueno, ahí ya, ya lo compartí, sí, ahí compartí en vivo, y bueno, ahí vamos comenzamos entonces. Bien, estamos en nuestra última eh, sesión, esta dice la paz que viene del cielo, ya la, la sesión anterior estuvimos eh, trabajando sobre el descanso, o intentamos enfocarnos o, o mirar hacia cómo estamos descansando, que es parte fundamental de nuestra recuperación. Y todos los que sufrimos ansiedad, obviamente que necesitamos tener ese, ese contacto con Dios y tener esa paz, esa paz que nos dé eh, la templanza para poder tomar decisiones. Cuando revisamos nuestras vidas, aquellas personas que ya tenemos unos cuantos años, e inclusive también los jóvenes, los adolescentes, eh, cuando revisamos nuestra vida, nos damos cuenta que muchas de las decisiones que tomamos no las hicimos cuando estábamos en paz, sino que las hicimos o tomamos decisiones cuando estábamos pasando algún tipo de problemas o cuando estábamos muy angustiados o cuando estábamos muy abrumados, con, muchas, con muchos quehaceres, tomamos decisiones y por lo general, cuando tomamos ese tipo de decisiones, cuando encaramos y, y, y sobre todo cuando empezamos proyectos nuevos eh, o cortamos algunas, este, eh, algunas relaciones en ese estado de una emoción no saludable, no en paz, por lo general, el resultado no es óptimo. El resultado no es algo que nosotros decimos... Uy, qué bueno, cómo me salió esta, esta situación. Por lo general, nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, vuelve a dispararnos la ansiedad. O sea, estamos como en un círculo que no, no tiene fin. ¿Mm? Malas decisiones, mucho estrés, muchas este, preocupaciones, y nuevamente la ansiedad disparada a sus picos más altos. Y así estamos como que vamos tropezando y, y, y aquellos que conocemos a Dios, tenemos paz con Dios, tenemos eh, comunión con Dios, Él nos vuelve a rescatar, pero nuevamente es como que volvemos a, a, a, a recaer en círculos viciosos de ansiedad. Por eso necesitamos esa paz. Algo de lo que habíamos hablado la semana pasada, también lo vamos a estar recordando ahora, de reconocer cuando estamos en esos picos de ansiedad, pedir al Espíritu Santo, pedir a Dios que nos dé la capacidad de poder mirar hacia nuestro interior y reconocer esas situaciones que nos disparan la ansiedad, que nos ponen este, los pelos de punta o que este, nos sacan de nuestro eh, estado de paz y reconocer para poder tener... Eh, y para poder tomar decisiones sabias, para poder decir, por ejemplo, en, en algún caso, decir, bueno, esto que este, me está sucediendo ahora, no lo voy a resolver ya, no lo voy a solucionar ya, y no voy a decidir ya sobre esto, voy a esperar. Viste que nos cuesta esperar. A mí me cuesta esperar hasta en el supermercado. De hecho, encontré la solución ahora en el supermercado, que ya no voy al supermercado, sino que hago el pedido online. Entonces, eso me quitó mucha ansiedad. Hago el pedido online, voy, este, retiro las cosas eh, directamente y así no hago la cola, así no estoy ahí con el carrito, así no me estoy desesperando, porque es un estrés para mí. Para otras personas por ahí es una salida, para mí es un estrés. ¿no? Y, y esa espera ya me pone mal. Bueno... Esperar es lo que más nos cuesta, es lo que nos hace tomar decisiones apresuradas, es lo que no nos deja tener esa eh, autonomía de paz que necesitamos. Por eso cuando enfrentamos la ansiedad necesitamos tener paz. ¿Qué les parece si oramos y ya le damos inicio? Ahí está Isaura con nosotros, hola Isaura, gracias por estar allí, bendiciones también a, a vos que nos estás saludando ...a través de Facebook, así que muchas gracias. Oramos, señor, gracias por esta hermosa tarde. Aún gracias por el calor, porque estamos en una de las zonas más cálidas de nuestro país. Y bueno, vos lo estás permitiendo para aún tratar con nuestra ansiedad, con nuestra, nuestro estrés, con eh, eh, las situaciones que nos abruman. Gracias por todo lo que hemos vivido hasta ahora y ahora te pedimos que nos ayudes a transitar esta última sesión... Eh, en tu gracia, en tu paz, en tu Espíritu Santo, Señor, hacerlo conforme a lo que vos nos querés ministrar. Gracias porque estás tratando con cada uno de nosotros. Gracias porque estás dándonos eh, algunas herramientas para poder salir adelante de nuestra o enfrentar nuestra ansiedad conforme a tu palabra. Gracias, Señor. En tu nombre comenzamos. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos allí a eh, esta eh, sesión. Hay un versículo eh, que está en Juan, capítulo 16, versículo 33, que lo estaba mostrando en el video, si pudieron ver el video, Bárbaro, eh, vamos a estar eh, focalizándonos con ese video. Hola, Isabel, ahí estás también, qué bueno, bendiciones. Juan 16, capítulo 16, versículo 33, yo te lo voy a estar leyendo con la revisión Reina Valera. Hola Luis, ahí está Luis Isaguirre también, bendiciones Luis, qué bueno que nos puedas estar viendo. La revisión Reina Valera dice lo siguiente, allí eh, en Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es clave para todo lo que nos acontece en nuestra vida. A veces, como ya lo sabemos los que venimos hace mucho tiempo a la iglesia, a veces malinterpretamos el objetivo del de mensaje de Jesús. ¿Por qué digo esta mala interpretación? Porque nos entusiasmamos con las cosas que Jesús hace por nosotros y eh, confundimos la esencia de lo que es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es para que nosotros tengamos una vida exenta de dolor, exenta de problemas, exenta de enfermedades, exenta de situaciones este, conflictivas. No es para eso. No es para eso. ¿Y por qué digo que por ahí confundimos? Porque si sí, Jesús nos libra de los problemas, nos ayuda y nos sana, nos da paz, pero yo creo que acá el Señor estaba enfocando realmente para que sus discípulos y todos los que íbamos a creer en Jesús tengamos una, eh, una coherencia y tengamos eh, una estabilidad espiritual correcta. ¿sí? Un balance espiritual. Él dice, estas, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y, pero agrega. En el mundo, o sea, en nuestra sociedad, en nuestro eh, vivir cotidiano, hola Mónica, bendiciones, ahí estás, qué bueno, vamos a tener aflicción. Y aflicción es todo lo que nos pasa. Aflicción son eh, la, los problemas familiares, aflicción son las enfermedades, aflicción son eh, las pérdidas eh, de, de nuestros seres queridos, aflicción son los duelos, aflicción son las situaciones que no podemos manejar eso es lo que vamos a tener aquí mientras vivamos en esta tierra ahora, ¿cuál es la esperanza nuestra? ¿que Jesús siempre nos va a librar de todo eso? no, ¿de que Jesús no va a permitir que nunca este, eh, tengamos problemas? no nuestra esperanza es que Él venció al mundo Él ya venció a todo lo que sucede en nuestra sociedad, y a todo ese sistema que nos agobia. Él ya lo venció. Entonces, esa es nuestra esperanza y en eso tenemos que basarnos. Cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a vivir de una manera equilibrada espiritualmente. Y entonces, te van a pasar cosas. Si yo te pregunto, en estos últimos días, ¿te pasaron cosas que no esperabas? Sí, Y seguramente que son problemas algunos manejables, otros no tan manejables. ¿O no? ¿O no te pasaron? ¿Cuál es la mala noticia? Nos van a seguir pasando estas cosas. E inclusive van a, nos, va, nos van a pasar cosas inesperadas que nos van a provocar dolor. Porque en el mundo, ¿qué dice este versículo para que lo, te, lo entendamos bien? Vamos a tener aflicción. Algunas personas idealizan el mensaje de Jesucristo y dicen, mi Dios no me va a dejar que yo sufra. Eso es mentira. Perdón si te estoy derribando un, un, un preconcepto de tu, eh, de tu manera de expresar tu fe, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo voy a tener problemas. La Biblia dice que voy a atravesar circunstancias difíciles. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, dice Isaías. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. O sea, voy a tener que pasar por el fuego, voy a tener que atravesar las aguas, voy a tener que atravesar las aflicciones, las voy a tener que enfrentar. Por eso el, el título de este curso o de, esta, de este estudio es Enfrentando la ansiedad. Si la sigo... Eh, eh, de alguna manera, ignorando o si la sigo eh, no enfrentando, voy a convivir siempre con la ansiedad, pero nunca la voy a, a, a, le voy a poner nombre a lo que me está pasando. Y entonces, eh, siempre voy a estar en una, eh, en una situación de pérdida, porque no enfrento, porque no me paro y no me planto. Entonces, vamos a tener algunos conceptos para recordar de todo lo que estuvimos hablando en estas cuatro sesiones. Algunas de las cosas que hablamos es que nuestra ansiedad no es el final de nuestra historia. Nuestra historia no termina acá, nuestra historia no termina con nuestros problemas de ansiedad, con nuestros ataques de pánico, con nuestras problemáticas no resueltas. No termina así nuestra historia. Entonces recordemos esto, porque por algo el Señor dice van a tener aflicción, pero confíen porque yo vencí a todo ese sistema que los estaba abrumando. Esto es lo que Dios nos está diciendo. O sea, nuestro final no es este el que estamos viviendo ahora. Nuestras preocupaciones tampoco son el final. Las preocupaciones que estamos teniendo de las situaciones que estamos viviendo no son el final. Y hay algo que podemos recordar aquellos que venimos transitando un caminar con, el, con, con Jesús, con nuestro Señor. Hemos estado preocupados antes, hemos tenido ansiedad y Dios nos ha sostenido. Y algo maravilloso es que Él nos va a sostener. Siempre el Señor nos va a sostener y nos va a este, dar la salida. Así que recordemos estos conceptos. No, no es el final de nuestra historia lo que estamos viviendo. Si estamos Atravesando problemas de ansiedad No significa que esto Vaya a terminar así Vamos a poder superarlo ¿Qué nos enseña ese primer eh, Testimonio que habíamos leído O que habíamos visto ahí, en el, digo leído Porque en realidad leemos la, la traducción ¿No? De lo que nos va diciendo Pero bueno, aquellos que no sabemos inglés Algunos, ojalá que eh, Que tengamos muchos que entiendan inglés La mayoría somos Yo me, me pongo en ese caso, no soy muy Ducho con el inglés, pero este, puedo leer rápido la traducción. Ahí, la historia de Jennifer nos contaba algunas cosas que son muy fuertes. Ella nos contó que su hijo mayor, se llamaba Jimmy, murió en un accidente. Perdón. En un accidente de una motocicleta que lo atropelló un camión, creo que de 12 ruedas. 18. ahí está. 18 ruedas era el camión y este, fue un accidente muy trágico porque terminó con la vida de su hijo mayor. A partir de ese accidente, ella comenzó a experimentar dificultades para conducir en la ruta. Es algo... Exactamente. Es algo que este, muchos de nosotros atravesamos cuando tenemos alguna situación traumática. Nos cuesta después volver a revivir o a, o a afrontar situaciones que nos recuerdan esos traumas. Si tuviste algún tipo de accidente o si tuviste algún tipo de, de dificultad, cuando volvés a esos, a esos lugares o algo te hace recorrer esos lugares, es como que comienzas a temblar, te comienza a doler la panza, comenzás a, inclusive algunas personas comienzan a transpirar. Bueno, eso son indicios de que nuestra situación no está resuelta. Cada vez que, como decías vos, cada vez que veía un camión, ella empezaba a sufrir ataques de pánico. Comenzaba a tener todos estos síntomas, palpitaciones, este dolor de panza. ¿Y por qué le pasaba todo esto? Porque todavía tenía un segundo hijo, eh, perdón, dos hijos más. Y ella, como toda mamá, tenía o, o, o se le acrecentaba la preocupación por lo que iba a pasar con sus otros dos hijos. ¿Y por qué se le acrecentaba la, la preocupación? porque, acá viene lo interesante para aquellos que creemos en Dios, ella se estaba cuestionando seguir orando por sus hijos, porque ya había orado por el más grande, y ¿qué pasó? Terminó muriendo. Finalmente, su vida acabó en un accidente. Entonces, esto está interesante, y me gustó que ella cuente esta parte, porque a veces nos, nos eh, asumimos que tenemos una super espiritualidad o una super fe, y decimos, no, a mí no me va a pasar, este, y si me pasa, yo no voy a, jamás a, a, a tener ningún tipo de problemas. Pero está bueno que lo podamos poner en palabras. Porque lo que le pasó a Jennifer, le puede estar pasando, o le pudo haber pasado, o nos puede pasar a muchos de nosotros, o no y me encantó que ella le pueda poner palabras a lo que estaba sintiendo. Le puso palabras y lo dijo. Solo después de que murió su hijo, recién comprendió esa frase que se nos dice desde que somos chiquitos, los hijos son un préstamo. Ahora, claro, esa frase la decimos este, con, con, este, con, con mucha... Este, acididad y a veces este, muy bien dicha, pero cuando realmente pasamos este tipo de problemáticas es cuando entendemos alguna de estas cosas. Y ella reconoció que cuando empezó a tener estos ataques de pánico se comenzó a aislar y no quería ver a nadie. Algo tan común, algo que te pasó a vos, que me pasa a mí que nos pasa, cuando empezamos a tener eh, nuestra ansiedad descontrolada cuando empezamos a tener problemas de ansiedad. Y lo interesante es que ella empezó a estar acompañada por un consejero cristiano. Y esto está buenísimo. Siempre podemos recurrir a personas en la iglesia, personas cristianas, que nos pueden dar algún tipo de consejo. Y dentro de esas este, eh, actividades que les habían aconsejado que, que empiece a hacer, le habían invitado a que se haga cargo de un grupo pequeño, pero él decía, ¿cómo voy a hacerme cargo de un grupo pequeño si todavía no tengo resuelto este tema? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, se animó. Y dijo, bueno, lo voy a empezar a hacer. Y empezó a hacer un grupo pequeño justamente para personas que tienen problemáticas de ansiedad. Y él, él esa confió en Dios, y confió en esto, que Dios llama a las personas que están dispuestas. Muy interesante este testimonio, porque es muy completo lo que le pasó a Jennifer. Ella comenzó a, a confiar que Dios llama a los que están dispuestos y no puso una excusa de que no estaba capacitada porque entendió que Dios capacita a las personas que llaman. Me encantó eso. ¿Eh? No poner excusas cuando Dios me está pidiendo algo, sino decir, Señor, vos me vas a capacitar mientras lo estoy haciendo. Mientras vos me estás haciendo, me estás este, llevando a hacer esto, yo voy a estar siendo capacitado. Y se dio cuenta de que Dios le empezó a ayudar mientras ella ayudaba. Maravilloso. A veces la sanidad... Nos puede pasar esto, o nos puede pasar algo parecido a lo que le pasó a Jennifer. La sanidad, el proceso más fuerte de sanidad, se comienza a dar cuando yo comienzo a ayudar a otros. Cuando yo comienzo a trabajar, eh, a pesar de mi dolor, a pesar de mi problema, a pesar de mis eh, angustias, comienzo a trabajar para Dios y lo comienzo a hacer, ahí comienza un proceso de sanidad. Cuando ella comenzó a abrir su corazón a otras personas, ¿qué pasó con las otras personas? Las otras personas también comenzaron a abrir su corazón. Y no hay nada más estimulante que una persona te cuente algo desde su intimidad y que vos te sientas identificada con esa persona. ¿O no? De nada serviría que yo te diga, bueno... No entiendo a las personas que pasan la ansiedad porque no, no serviría de nada. Nos cerraríamos todos. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a contar y decir, bueno, yo tengo problemas de ansiedad en esta, en esta circunstancia, o en este ataque, eh, me, me dan ataques de pánico? ¿Qué pasa? Otras personas van a comenzar a abrirse. Y ese, cuando se comenzó a abrir, las otras personas se comenzaron a abrir. ¿Y qué comenzó a suceder? Lo que comienza a suceder cuando creemos en Dios. Esa, eh, eh, esa gracia de Dios comenzó a, a obrar en sanidad, no solo para una persona, sino para todas las personas del grupo. Porque la gracia comienza a multiplicarse. Algo para que lo pensemos y que digamos, bueno, cuando estoy necesitando ayuda, está bueno conseguir un grupo. Está bueno tener un grupo de ayuda, un grupo de contención. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de, de, de todo esto? Mira lo que dice Deuteronomio 31, 6. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Mirá lo que nos dice el Señor. Que esta es otra situación, es una situación este, eh, de enfrentamiento, pero mira cómo nos viene bien para lo que estamos pasando en este tiempo. Dice, así que sé fuerte y valiente. Esto dice... Deuteronomio 31.6, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Si vos estás atravesando problemas de ataques de pánico, si estás atravesando problemáticas de eh, ataques de ansiedad, tenemos que enfrentarnos tal cual como si fuera una batalla o como una guerra, como si fuera este, eh, un, un enfrentamiento bélico. Y acá este versículo me está diciendo que yo tengo que ser fuerte y tengo que ser valiente. Vos también. Y me encanta porque acá esta versión dice, no, no sientas pánico, que eh, tu ataque de pánico lo podamos superar, porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará, ni te abandonará. Qué tremendo este versículo. Si querés después anotarlo y decirlo, Señor, yo confío de que vos estás yendo delante mío. No me vas a fallar, no me vas a abandonar. Y Señor, yo voy a vencer en tu nombre. Qué tremendo, ¿no? Ingrid, Itzi, está ahí. Hola, Ingrid, ¿cómo andás? Bendiciones. Estás allá desde España, qué lindo. Bueno, mira lo que dice el Salmo 16, versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Son versículos para que renovemos nuestra confianza en Dios. Proverbios 18, 10, dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Nuestra solución, nuestra eh, salida es buscar a Dios. Con esto no te estoy diciendo que abandones la terapia, que abandones el tratamiento psiquiátrico, si necesitas tratamiento psiquiátrico o el tratamiento médico. No, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo de que cuando recurrimos a Dios, Dios nunca nos falla. Dios siempre nos ayuda. Por eso quiero eh, incentivar tu fe, mi fe, a confiar totalmente en Dios. Mira, Hebreos 10, 24 y 25 dice, me encanta esto. Y esto está interesante para vos y para mí. Dice, pensemos, esta es la versión NTV. pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Qué interesante esto, motivarnos. Motivarnos, acá estamos algunos en, en, en vivo y en directo acá, y está bueno que nos motivemos, digamos, mira podemos salir adelante si este, hacemos actos de amor, si hacemos buenas acciones. Porque cuando empezamos a ayudar a otros, Dios comienza a sanarnos, Dios comienza a obrar en nosotros. Eh, a mí me encanta un, un, uno de los testimonios que suele dar el pastor Aníbal, que él dice que eh, siempre que hay muchachos que están necesitando trabajo, él los invita a orar y, y él los lleva, a, eh, él, él le dice el altar allí donde está este, eh, el escenario, ¿no? Dice, y nos vamos al altar y oramos juntos y después él les desafía a, a, a los muchachos que necesitan trabajo, dice, ¿por qué no empezás a hacer primero algunas cositas acá en la iglesia? Dice, fíjate, cosas que son necesarias, barreras, arreglar algo, bueno. Y dice que cada vez que eh, las personas comienzan a hacer algo en la iglesia, dice que al tiempito comienzan a tener trabajo. Y, y, y Dios comienza a orar, ese es una manera, para Él es una manera de, de ayudar, dice, porque cada vez que vos comenzás a trabajar y a bendecir a otros, Dios te bendice. Dios te bendice. Y cada vez que vos y yo comenzamos a ayudar a otras personas, Dios nos bendice. Y Dios te bendice a vos y me bendice a mí. Por eso... Me encanta esto de motivarnos, de motivarnos. Dios jamás nos obliga. Él no es este, invasivo. Él no es este, eh, un Dios tirano. Él nos invita, Él nos motiva. Él me motiva a mí, te motiva a vos. Y me dice, dale que vas a poder. Dale que si lo haces hay algo maravilloso detrás de todo eso. Dale. Y me encanta esto también que dice, no dejemos de congregarnos. Porque eso que nos contaba Jennifer, de que se aislaba, es lo que nos pasa a todos. Nos aislamos y empezamos a aislarnos, a decir: bueno, a mí nadie me entiende, nadie este, eh, está pasando lo mismo que yo y pensamos que este, eh, nuestro problema es único y que este, nadie nos va a poder dar una mano. Y eso es mentira. Es verdad que son problemas únicos, es verdad que somos este, personas únicas, pero también es verdad que hay muchas personas que están pasando. Problemas problemáticas similares, y juntos podemos salir adelante, juntos lo vamos a lograr. Por eso esto de congregarnos, de no aislarnos, de buscar en compañía, eh, eh, buscar en, en, en comunidad. Salmos 23, 6 dice, tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Este, este Salmo es el favor el Salmo 23, este es el, el último versículo, lo que te leí está en la versión Palabra de Dios para todos. Pero este Salmo termina con una eh, esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Se van a acabar nuestros problemas, se va a acabar eh, nuestra enfermedad, se van a acabar nuestras ansiedades, se van a acabar nuestras preocupaciones y vamos a vivir para siempre con Dios. Si alguna vez tuviste esa experiencia con Dios, esa experiencia de un toque de Dios, bueno, eso que viviste por un instante y que, bueno, después es como que se desvaneció, lo vas a vivir eternamente. Esa sensación de plenitud, esa sensación de protección divina, esa sensación de que Dios está en todo, bueno, esto lo vamos a vivir para siempre. Se van a acabar tus problemas, se van a acabar las situaciones que no podemos manejar. Se van a acabar. Va a llegar el día que va a terminar. Así que yo te animo a que en esta noche o en esta tarde nos animemos a fe. Salgamos de nuestro encierro y volvamos a creer en Dios. El otro muchacho, el otro eh, testimonio que nos decía ahí el, el, el video es de Noah. Imagino que para nosotros acá será Noé, ¿no? Creo que sí, ¿no? Para nuestro castellano creo que es Noé. Cero inglés. Bueno, yo también. Cero coma cero, ¿no? Pero creo que Noa significa Noé. Este muchacho contó que él comenzó también a tener problemas de ansiedad y que él empezó a recurrir a diferentes estrategias para poder calmar su ansiedad. Entre ellas, obviamente... Este, a, abuso de, de algunas sustancias, eh, él contó algo de, de, de volcarse a la pornografía, de, de buscar, en, en, en, creo que también en el alcohol, había dicho varias cosas ¿no? que le habían pasado. El tema es que él conocía a Dios, pero ¿cómo salió de su ansiedad? Y él contó que en su iglesia hay un programa de recuperación, y bueno, yo te quiero recordar que acá también tenemos un programa de recuperación. Acá también tenemos Celebremos la Recuperación. Para Noah, su solución fue abrirse y contar cómo estaba en un grupo de ansiedad de Celebremos la Recuperación. Y él contó que gracias a que se empezó a abrir, él comenzó a salir de todas sus este, compulsiones, de todos sus hábitos, de todos sus este, eh, problemas que no los podía controlar. Y a veces pensamos, y por eso quiero enfocar en, ahora en el de recuperación, que es un problema que, que estamos muy involucrados, a veces pensamos que solamente es para las personas que tienen eh, problemas de adicciones. No, es para todo, todo tipo de problemas. Para aquellos que no pueden superar un duelo, para aquellos que están con problemáticas emocionales, para aquellos que están con ataques de ansiedad o ataques de pánico, para aquellos que necesitan descubrir dónde está el inicio de ese desorden que se le está haciendo imposible. Hola, ¿cómo les va? Adelante. Entonces, celebremos la recuperación. No es solamente para aquellos que están con este, problemáticas de adicciones al alcohol o a las eh, sustancias eh, alucinógenas o a las pastillas. No, es para todo este tipo de cosas y no a... Este muchacho nos recordó de que él salió o que él está saliendo de su problemática de eh, ansiedad a través de cerebro de la recuperación. ¿Por qué te lo digo? Porque es una herramienta más y no te la pierdas. La tenemos acá, aparte, gracias a Dios que la tenemos cerquita, la tenemos acá en nuestra iglesia, la tenemos a, a, a, a, a tiro de, de, de, de, de nuestra mano, así que no te la pierdas. Eh, no te pierdas estas circunstancias, porque esto es lo que Dios está haciendo. Hay muchos testimonios de personas que están saliendo de sus problemáticas y que están sanándose interiormente a través de eh, poder confesar lo que les está pasando. Y para eso, como bien decías vos, Sergio, hoy, necesitamos un lugar seguro. No lo podemos hacer en cualquier lugar. No podemos... Este, abrir nuestro corazón o nuestra, este, eh, nuestras emociones en cualquier lugar. Ya nos han lastimado mucho, ya se han burlado mucho de nosotros. Y hay, mucha, pastora, hay muchas herramientas que no son, no son cristocéntricas, en cual no hay que recurre, y te empezás a confundir. Y lo bueno, lo bueno es que cuando tú estás en, un, en lo que me pasa a mí este, en el, en el ámbito especial que en la familia, eh, el espíritu santo empieza a molestar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama? A inquietar. A inquietar. Entonces, automáticamente te y te, te empiezas a sacar cosas en la noche. Yo tenía, por ejemplo, no, la semana que viene voy a hacer un plan de trabajo con gente Tu tu ¿Qué tiene que ir a viajar? Hacer un plan estratégico de mejorar tu cuerpo. Entonces, mira, como el Espíritu Santo dice: sacate cosas de encima y dedicarte a esto. Pero creelo, ahí está el tema. Creelo. Entonces, cuando tal no me decir, no, yo sí, yo creo. No, no, es creelo. Y cuando vuelvo a creer, empieza a bajar. A mí me pasó el testimonio de la, sal, la ansiedad. Yo ya no tengo. ¿Por qué? Porque tengo esa herramienta, que es... Esta herramienta que me vendamos vos, Pastor, la tenemos hoy. Después tenemos celebrado la recuperación. Y los grupos chicos, vos ves... Dice, pibe, ¿por qué se ríe? ¿Por qué está tan feliz? Y, y vos ves, ¿por ¿Qué, qué, qué está feliz? Y yo estoy triste porque yo estoy, por ejemplo, en el caso mío, la falta de trabajo. Yo estoy en un trabajo retranque, y estás feliz, y empezás a contagiar. Es problema, capaz que tienen todos los problemas, pero asimilan de otra forma. Y ahí se agotan todas, es ahí te empieza a bajar la ansiedad. Vos ves que el problema no es la, la catástrofe. Claro, no es el final, no es, no es el final de tu historia. Claro. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 4, 17 y 18, otro pasaje maravilloso, eh, que está diciendo justamente esto, dice, Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura por poco tiempo. En cambio... Lo que no se puede ver, dura para siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Recién hablábamos de nuestra esperanza. Lo que estamos pasando va a ser pasajero. O sea, hoy nos está preocupando, mañana probablemente nos va a preocupar. Eh, hoy es, es algo eh, muy, muy fuerte, pero va, se va a terminar. Lo que estamos pasando se va a terminar. Nuestro sufrimiento se va a terminar. Nuestra enfermedad se va a terminar. Se va a terminar. Y todo lo que va a venir en Dios va a ser su gloria eterna y grandiosa porque todo lo que va a más en Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, podemos llegar a tener esperanza. ¿Qué te quiero decir con esto? No te encierres en vos mismo. Bien, lo estaba diciendo recién vos, Sergio. No nos encerremos en lo que nos está sucediendo o en los problemas, porque esos problemas son fuertes, son difíciles, son este, complicados, pero se van a terminar. Se van a terminar. Y encerrémonos o abrámonos, antes que encerrarnos, a lo que Dios está haciendo. Y creamos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Hay algo mejor para nosotros. Y cuando empezamos a entender esto, lo empezamos a entender después de que estamos en medio de los problemas. Y después que permitimos que Dios comience a orar en nosotros. Recién ahí comenzamos a entender. ¿Eh? Como lo decía Jennifer, yo recién entendí que mis hijos eran un préstamo cuando perdí al más grande. A ese le llevó ese, eh, ese traumático hecho poder entender. Y a vos y a mí nos lleva a entender otras cosas también con cosas traumáticas. O no me digas que cuando salís de esos problemas, de esas situaciones, no salís más fortalecido. O no salís más agradecido a Dios. No me digas que no. No me digas que no salís cambiado. Eh, hay un, un testimonio que lo conté alguna vez, que cuenta Satirio dos Santos, un pastor eh, muy famoso, ¿alguno de ustedes lo conoce? Él cuenta que él tuvo que atravesar la selva para ir al lugar donde Dios lo llamaba. Él estaba en Brasil, cerca de Sao Paulo, y terminó yendo a Cúcuta, Colombia, y eh, en ese momento no existían tantos eh, vuelos comerciales, y entonces tenía que atravesar, atravesó toda la Amazonia, toda la selva, atravesó, y tardó como tres meses en, de, desde Sao Paulo hasta... Cúcuta hasta Colombia, y él cuenta que la selva, él le dice así, la selva me enseñó, la selva me pulió, y la selva, dice, al final me bendijo. Haber pasado esos problemas, haber pasado tantas dificultades, me bendijo. Y yo creo que vos y yo estamos en una situación parecida. Lo que estamos pasando nos termina bendiciendo. Esa enfermedad, ese dolor, esa preocupación, esa situación incontrolable, esa familia disgregada, esa, eh, eh, eso inmanejable, me termina bendiciendo porque Dios está al frente de todo. Hay algo más que nos decía ahí eh, el, el, el videíto, dice eh, que tenemos que estar atentos al accionar de Satanás. ¿Sí? Y esto no es algo menor. Primero de Pedro 5.8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Atentos, atentos, porque el enemigo siempre va a intentar este, tirarnos abajo, siempre va a intentar quitarnos la fe. Estemos atentos. Recordemos algunas cositas de todo lo que hablamos en, estos, en estas cuatro sesiones. Es necesario acercarnos y consultar con médicos si tenemos problemas físicos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si vos estás sintiendo palpitaciones, estás sintiendo algún tipo de, de, de dolor físico, acércate a tu doctora, a tu doctora, hacelo. No te estoy diciendo que no lo hagas. También a los psicólogos. Y si necesitas hacer terapia, haz hace terapia. ¿Eh? No estamos en contra de de ningún tipo de ayuda. Y es necesario también acercarnos a consejeros espirituales. No porque vayas al doctor o no porque vayas al, al, al psicólogo, dejes de ir también a tu consejero a tu consejera espiritual. Hacelo. ¿Eh? Busquemos ayuda en Dios, siempre. Podemos recurrir, y recordá esto, a programas como Celebremos la Recuperación, como La Casa de la Mujer. Acá tenemos el, eh, este, la, la ayuda de Sanidad Interior también. Y tenemos algo maravilloso que, este, mientras estaba hablando el, el pastor Jonathan, eh, uno dice, mira qué privilegio, acá también tenemos grupos pequeños. ¿Los tenemos o no? No sé si estás en un grupo pequeño, pero si no estás, te invito a que te sumes a un grupo pequeño. Eh, ahora, yo sé que ahora están terminando ya con, con este año, pero sumate, no te lo pierdas, porque estar en comunidad nos ayuda a todos. Hay un versículo más que está en Apocalipsis 21.4, y con esto ya estamos cerrando esta, esta sesión. Mirá qué hermoso este versículo, y, y te lo dejo como un regalito para vos y para mí, y para todos los que estamos eh, con esta problemática. Dice, Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Hay un tiempo de consuelo para tu vida Hay un tiempo de paz para tu vida Hay un tiempo donde se va a apartar el sufrimiento Donde el dolor ya no va a estar Es el tiempo donde Dios, donde Jesús Va a estar secándote las lágrimas Hay un tiempo Hay un tiempo de esperanza para tu vida Y yo creo que Si bien es cierto Apocalipsis está hablando del final de los tiempos Yo creo que Dios nos trata y nos va mostrando pequeñas dosis de lo que él lo está haciendo y de lo que va a hacer. Y hay un tiempo para tu vida, para mi vida donde Dios viene a sanarnos y a consolarnos, a abrazarnos. Ya lo sentiste, a Jesús. Ya lo tenés en tu corazón. Ya te tocó, Jesús. Así que, ¿qué te parece si renovamos nuestra confianza en él? ¿Qué te parece si este, nos volvemos a Él, así como dijimos el tema del descanso, de descansar en Él, ahora le decimos Señor yo necesito tu paz oro mucho por cada uno de los que está eh, teniendo problemas de ansiedad esta etapa es terrible el fin de año siempre es un, una época eh, sobre todo acá en nuestro país una época donde todo parece que tiene que cerrarse en diciembre y todo se tiene que resolver en diciembre, todo se tiene que este, eh, eh, reparar en diciembre todo, todo, todo, todo se tiene que terminar bueno, es terrible sí, sí, sí. y cuando haces los balances sobre todo los balances son muy difíciles para eh, todos aquellos que han tenido problemas graves y, y algunos dicen, oh, que se termine ya este año porque este año ha sido un año terrible, no, terrible, Ay, bueno. Y en realidad, como decís vos, este, el año que viene va a ser dentro de, de, de 20 días y ya estamos, ya estamos en, en, en el primero de, de, de enero, ¿no? Y, y bueno, ¿eh? así que, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le decimos este, a Dios que nos dé paz, que nos dé paz en este tiempo, que nos eh, haga sonar las alarmas de nuestra ansiedad para que cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos desbordados, que Dios nos este, eh, dé esa, esa paz para poder tomar decisiones sabias. A veces para no tomar decisiones también para no accionar en medio de nuestra, eh, nuestro estado de eh, abrumación, ¿Viste? cuando estamos abrumados, no tomar decisiones, para no hablar en el momento de emoción violenta, para no decidir o accionar en el momento de emoción violenta. Que Dios nos ayude. ¿Oramos? Señor, yo sé que muchos de los que eh, hoy estamos haciendo eh, y, y cerrando este este pequeño curso, Señor, de enfrentar nuestra ansiedad, estamos teniendo diferentes problemáticas. Sé, Señor, que en esta época, inclusive lo social, lo, lo de nuestra, eh, misma, nuestros mismos trabajos, lo que estamos viviendo, eh, está conspirando contra nuestra ansiedad descontrolada. Pero, Señor, acá venimos, tus hijas, tus hijos, los que reconocemos que necesitamos ayuda, y te decimos, Señor, siempre nuestro socorro viene de ti, Señor. Siempre, siempre. Agradecemos por cada hermana, por cada hermano que nos está ayudando, por aquellos que se están preocupando, por aquellos que están orando por nosotros. Agradecemos por los que nos dan una mano emocional. Agradecemos por los médicos que inclusive tratan nuestros problemas físicos, por los psicólogos que nos ayudan con nuestras problemáticas mentales, por los psiquiatras Agradecemos, Señor, por todo lo que podemos obtener a través de la medicina. Y te agradecemos a vos principalmente porque sos nuestro mejor médico, sos nuestro mejor psicólogo, sos nuestro mejor psiquiatra, y sos el que nos ayuda siempre. Por eso, Padre, mirando lo que nos pasó y lo que nos está pasando, y lo que nos va a pasar, queremos pedirte paz. Paz para pensar correctamente. Paz para buscarte a vos correctamente. Paz para poder identificar los momentos donde estamos desbordados, los momentos donde comienzan los ataques de pánico, las situaciones que nos disparan la ansiedad. Paz para mirar hacia adelante y decir, yo creo en un Dios que me está dando toda seguridad. Un Dios que nunca me falló, un Dios que siempre estuvo a mi lado, un Dios que... Puedo atravesar aún las tormentas más difíciles de su mano y él me está cuidando. Un Dios que permite que me pasen cosas, pero también me bendice en el proceso de sanidad. Un Dios que mientras eh, yo estoy confiando en él, él está accionando a mi favor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder. Confiamos en tu sanidad. Confiamos en tu libertad. Y estás trayendo libertad en medio de nuestra ansiedad gracias bendito Dios gracias por este tiempo, gracias por cada hermana por cada hermano, gracias por cada grupo pequeño, gracias por cada programa que se está haciendo aquí también en nuestra iglesia, conservaremos la recuperación con la casa de la mujer, con sanidad interior y por cada actividad que podemos realizar, gracias Señor, nos ponemos en tus manos te pedimos por sobre todas las cosas, para que este mes que es tan difícil Señor lo podamos atravesar en tu paz, que podamos transitar en tu bendición, en tu guía, en tu sabiduría, Jesús. Gracias, bendito Dios, en tu nombre nos ponemos eh, bajo tu autoridad y resistimos todo ataque del enemigo, Señor, como recién leíamos, atentos a que el enemigo no nos robe ninguna bendición, no nos robe ninguna alegría, no nos robe ninguna sanidad. En el nombre de Jesús, oramos, y te damos a ti la gloria. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias a todos los que estuvieron allí en el, en el Facebook Live. Eh, y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron acá. Justo parece que será alguna tormentita. No sé si está lloviendo. ¿Eh? Parecía que sí, acá se están escuchando algunas gotas, no sé, contanos después. ¿Eh? Sí. sí. Una ¿no? El agua es una bendición y necesitamos mucha agua acá en Salud. Bueno, que Dios los bendiga. Los espero, no el, el martes que viene, sino que ya los espero el año que viene. Eh, espero que comencemos rápidamente allí, luego de, de, de enero, ahí en esos primeros días de febrero que ya comencemos. Hay una segunda parte de Enfrentando la Ansiedad. ¿Les interesaría hacer? Hay una segunda parte que también lo hace este pastor Jonathan. Creo que el apellido es Pocluda, no quiero decirlo mal, pero me parece que es así. Eh, es la segunda parte, así que si ustedes se animan, vamos a estar realizándolo eh, como inicio del de, de, año eh, en nuestro curso de crecimiento. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por su confianza y gracias a todos los que nos han acompañado y los que nos acompañan también viéndolo después. Así que bendiciones y nos vemos la próxima, eh, la próxima este, clase de ansiedad que seguramente vamos a comenzar el año que viene con esto. Que Dios te bendiga. Gracias por todo. Acá cierro la transmisión.